Estamos iniciando un nuevo año académico, estamos iniciando este año 2015 con muchas tareas por delante y estamos contentos como comunidad de poder pensar en ciertas tareas que tenemos que revisar tanto internamente al interior de la universidad como también en relación con el país y con las políticas públicas, en particularmente con las políticas que tienen relación con la educación y la educación pública que es uno de nuestros temas principales. Quisiera eh, recordar en ese sentido que como universidad estamos empeñados en una discusión que esperamos sea muy fructífera sobre los nuevos estatutos de la universidad y también pensamos que desde las humanidades nosotros podemos hacer un aporte al país en sus políticas relacionadas con educación. Estamos iniciando el año académico 2015 y queremos dar eh, una particular bienvenida a todos nuestros alumnos. Queremos recibir a los estudiantes de las licenciaturas en Historia, en Filosofía, en Lengua y Literatura Hispánica y en Lengua y Literatura Inglesa. Por supuesto, también a los estudiantes que cursan la poslicenciatura en el Departamento de Estudios Pedagógicos. Todas estas disciplinas son las que conforman el núcleo de nuestras tareas desde hace muchos años. Y en ese sentido tenemos también una tarea por delante que acabamos de iniciar en el año 2015. Tenemos gran alegría de haber iniciado este año, después de más de 30 años, de haber tenido que suspender la formación en educación básica. Se ha iniciado un nuevo ciclo y estamos recibiendo a la primera generación de esos alumnos. Esa es sin duda una gran noticia. Como parte de nuestra tarea está también la formación en el posgrado, en los diversos programas de magíster y doctorado, y espero que los estudiantes de los programas y los profesores que trabajan con ellos tengan un éxito importante en sus tareas en este nuevo año que iniciamos ahora. También hacia el futuro tenemos eh, un trabajo y un camino y es la, el mejoramiento de nuestra infraestructura que evidentemente necesita ser renovada y cambiada para que podamos realizar mucho mejor nuestras tareas. Esperamos en ese sentido la colaboración y la participación de todos ustedes, de los profesores, de los funcionarios y por cierto de los alumnos, de los antiguos y de los nuevos, en todas nuestras tareas. Bienvenidos a la Facultad este nuevo año.